Hoy os voy a enseñar a usar Google Keep. Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión Tic Academy. Os voy a enseñar a usar formularios de Google. Los formularios de Google nos permiten de una forma muy sencilla e intuitiva crear listados, cuestionarios, recogida de información, planes de formación, inscripciones a cursos, cualquier cosa que se nos pueda imaginar. Son muy fáciles de utilizar y hoy os voy a enseñar cómo. Vamos con los formularios de Google. Podemos acceder directamente cuando estamos logueados tenemos nuestra cuenta de Google abierta, entonces pinchamos en los nueve puntitos donde salen las aplicaciones. Normalmente formularios, si queremos entrar directamente a esta aplicación, va a estar en aún más de Google y según vamos bajando por toda la disponibilidad de herramientas y de bueno, diferentes historias que venden, eh, que por supuesto primero está lo que puedes comprar, luego llegas a todos los productos que pone nuestro servicio de manera gratuita en su mayoría eh, a través de la cuenta de Google. Y aquí tenemos formularios, aquí clicaríamos y entramos a lo que antiguamente se llamaba eh, Google Docs. Iríamos a formularios de Google y bueno como veis la URL lo que abre es el, lo que es el clásico Google Docs y esto nos da acceso si abrimos el menú tanto a documentos tipo procesador de textos, como hojas de cálculo, como presentaciones o como los propios formularios. Google nos pone eh, toda una serie de ejemplos de una galería de plantillas de formularios que es bastante interesante para poder empezar o que incluso podemos tener el formulario ideal prácticamente ya creado. Nosotros vamos a empezar a hacer uno en blanco para que os familiaricéis con las herramientas de las que dispone Google Form para poder crear nuestros cuestionarios. En primer lugar y por defecto nos va a aparecer esta pantalla donde en el menú superior podréis eh, básicamente cambiar los colores, poco más, eh, podéis hacer una vista previa para clicar y ver cómo sería el formulario que va a recibir la gente cuando clique en un enlace y luego una serie de configuraciones que estas sí son importantes. Porque en función de lo que pongamos aquí dependerá cómo funcione o cómo se pueda acceder a nuestro formulario. ¿vale? Vamos a ver cómo se edita. Primero veis que hay dos eh, pestañas. Vamos a empezar por las preguntas. Por defecto nos viene la opción de incluir un título, ¿vale? Vamos a poner cuestionario de prueba, por ejemplo, cuestionario de prueba, ¿vale? automáticamente podemos, eh, esta es la opción de, de título, ¿vale? Podemos añadir una descripción. ¿Vale? Eh, aquí a la derecha vais a ver este menú flotante que constantemente os va a ir acompañando con las opciones eh, que existen en el formulario. A partir de este menú es a través del cual podemos añadir todas las opciones a nuestro formulario. Si le damos a añadir pregunta lo que nos va a aparecer, como veis, este recuadro sombreado, eso es una pregunta individual, ¿vale? Cada vez que cliquemos aquí nos va a aparecer una opción de estas. Una pregunta va a permitir una interacción con la persona que esté rellenando el cuestionario, ¿vale? Porque por otro lado, en el menú tenemos la opción de añadir un título y una descripción, que sería esto de aquí. Como veis, podemos tener diferentes títulos y sus correspondientes... Eh, descripciones, esto sería clicando aquí en añadir título y descripción y veis que automáticamente nos genera otro recuadro con las mismas opciones. Otra opción para crearlos es eh, a través de duplicados, ¿vale? Tienes esta opción directa, pero bueno, ahora igualmente eliminar es muy sencillo. Vale, vamos a ver que también podemos añadir imágenes, podemos añadir vídeos y podemos añadir secciones que luego veremos lo que es. Vamos a crear... Una primera pregunta y vamos a pedir a la gente su nombre y apellidos. En este caso, como hemos puesto nombre y apellidos, nos sugiere que pongamos una respuesta corta, que además es lo que viene por defecto, ¿vale? Otra opción sería el añadir un párrafo, otra opción ya más avanzada son la selección múltiple, casillas de verificación, desplegables, la opción de una subida avanzada de archivos, el crear una escala lineal, el crear una cuadrícula de varias opciones o una cuadrícula de casillas de verificación, por ejemplo, para crear matrices de resultados o de calificaciones. Podemos añadir fechas, horas, en cualquier momento, clicando en estos tres puntos de abajo de la esquina inferior derecha, siempre nos van a aparecer algunas opciones eh, que podemos incluir, ¿vale? En este caso... En, en las preguntas de respuesta corta podemos añadir una descripción o podemos añadir una validación de respuesta, lo que es muy interesante. Lo Vamos a ver, vamos a añadir una descripción, por ejemplo, usa minúsculas. Esta sería una primera respuesta y otra eh, opción que podemos hacer es que esta respuesta sea obligatoria o no. Esto lo que quiere decir es que cuando la gente esté rellenando el cuestionario, si lo marcamos como obligatoria, no podrá avanzar, no podrá o enviar definitivamente el cuestionario o pasar a la siguiente sección si no ha rellenado esta pregunta. Aquellas cosas que os resulten absolutamente imprescindibles, marcarlas como obligatorias. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que ya vemos que está aquí, y vamos a, por, ej eh, por ejemplo, a poner el mail. Un email tiene una estructura muy clara, tiene un, un, un nombre, tiene una arroba y posteriormente un dominio con una terminación. Una de las opciones que nos permite los formularios en esta desplegable que os comentaba antes es la validación de las respuestas. Al clicar en validación de las respuestas, como veis, aparecen una serie de, de características que podemos eh, jugar con ellas para concretar la tipología de respuestas que nos pueden dar. ¿vale? Y en, este, en esta tipología de respuestas podemos hacer referencia a que la contestación... Sea un número, sea un texto, podemos definir la longitud de este texto o podemos hacer que sea una expresión eh, regular, ¿vale? Por ejemplo, que contenga algo y el patrón le vamos a poner que sea una arroba, ¿vale? Y le vamos a poner que el, el texto de error personalizado, es decir, si la gente mmm, contesta esta pregunta y no pone una expresión regular que contenga una arroba, por tanto, el mail estaría mal. Le vamos a poner que debes incluir un mail válido, por ejemplo. ¿Vale? Y la vamos a hacer obligatoria. ¿Vas? Otro ejemplo. Clicamos en más y, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, vamos a eh, hacer la inscripción a cursos. ¿Vale? Entonces vamos a decir, bueno, vamos a hacer que sea un desplegable porque vamos a suponer que solo pueden inscribirse a un curso y vamos a hacer el primer curso que sea TIC y Trabajo Social, curso que voy a lanzar próximamente online. Luego, otra opción puede ser, por ejemplo, eh, redes sociales para la acción social y un tercer curso por ejemplo puede ser herramientas 2.0 para la gestión vale hemos creado nuestras tres opciones de respuesta y esto va a aparecer como un desplegable a la persona si pinchamos en estas tres veis nos vuelven, nos vuelven a salir nuevas opciones en este caso nos sale la opción de descripción, ir a la sección según la respuesta, muy interesante para jugar luego con nuestros formularios, hacer formularios más avanzados, y ordenar las opciones aleatoriamente. Aleatoriamente se suele utilizar, por ejemplo, en, en preguntas de examen, ir a la sección según la respuesta, lo que nos va a permitir es dividir nuestro cuestionario en diferentes secciones, y que en base a la tipología de contestación que hayan eh, seleccionado, pasen a una u otra sección, para evitar realizar preguntas que no se ajustan a las personas, ¿vale? Luego, pues, eh, aquí tenemos una cantidad brutal. A mí esta parte de cuadrículas de varias opciones me parece increíble, y os voy a poner luego un ejemplo para que veáis en qué se traduce, porque si no, nos llevaría un rato hacerlo ahora. Por otro lado, pues, eh, está la opción de... Los, eh, de las secciones. Una vez tenemos nuestra sección 2 eh, con su título competencias digitales previas, por ejemplo, añadiríamos una eh, pregunta de mm, casilla de verificación eh, donde pongamos competencias previas o competencias digitales previas. Opción 1. Eh, manejo entorno windows y aquí podríamos bueno pues estar eh, eternamente poniendo competencias que simplemente la gente podría clicar encima cuando esté completado el, el formulario y bueno no me voy a enrollar mucho más, podemos añadir un vídeo, por ejemplo, aquí simplemente nos sale directamente el buscador de YouTube, tener en cuenta que es una herramienta de Google, entonces tiene integrado el buscador de YouTube, que podríamos buscar, eh, yo qué sé, eh, tutorial Google Calendar. Ah, y salen eh, los tutoriales que acabo de hacer sobre Google Calendar. Bien, pues clicamos uno, seleccionamos y veis, os integra directamente el vídeo que fuese en vuestro formulario. Las secciones, la única diferencia es que no se muestran en la misma página. Las secciones es eh, desde simplemente hacer una paginación, o sea, poder eh, mostrar nada más que una, dos o las que queramos preguntas eh, por página y luego ya que clicar e ir a la siguiente o podemos hacer, como ya digo, eh, que haya un salto de unas secciones a otras. Esto se haría aquí, al final de cada sección, tenemos la opción de, después de la sección 1, que es la que acabamos de pasar, ir a la siguiente sección, que es lo que está por defecto, o ir a la sección 2, 1, o todas las que creemos, ¿vale? O directamente ir a la opción de enviar formulario. Pero vamos a ver una vista previa del formulario, y este, eh, esta vista previa previa ya nos permitiría eh, rellenar y siguiente cuestionario de prueba aquí es la segunda sección que habíamos creado habíamos puesto una opción de, de casillas de verificación para definir cuáles son las competencias digitales pues voy a poner que tengo las tres podría visualizar aquí directamente el tutorial que hemos colgado y al clicar en enviar, se enviaría la respuesta. Si volvemos a nuestro formulario, vemos que ya tenemos una primera respuesta. Clicamos aquí y aquí nos va a ir mostrando todos los resultados. Los puede mostrar en modo resumen, donde saldrían todo de golpe, por secciones, los resultados por secciones. Y esto es una maravilla. Aquí veis cómo nos muestra los resultados globales cuando se tratan de respuestas donde hay que seleccionar nos crea directamente gráficas muy vistosas por colores para que se vea de una forma muy visual y rápida los resultados. Eh, las horas eh, de examen que se han propuesto, aquí iría acumulando además si hay repeticiones, y aquí, que era una casilla de verificación, pues nos muestra una gráfica de barras sobre con las preguntas, etc. Esto pensar que si vais cogiendo el manejo de formularios de Google y vais avanzando, vais a crear formularios súper chulos, muy completos, que podéis utilizar para miles de cosas. Diréis, ¿y cómo puedo yo exportar esos datos y utilizarlos o hacer lo que quiera con ellos? Aquí directamente nos permitiría imprimirlos o eliminarlos, pero sobre todo eh, tenemos aquí la opción de crear hoja de cálculo. Esto lo que nos va a crear es lo que sería la versión... Análoga a Excel, la herramienta de hoja de cálculo de Google, ¿vale? Le damos a crear, directamente nos la muestra y veis que es brutal porque nos enseña directamente la tabla, arriba están todos los elementos que hemos preguntado y aquí en las eh, filas a continuación todos los resultados. ¿Que tenéis un manejo de Excel previo, que no queréis trabajarlo online o que estáis acostumbrados a Excel o que queréis hacer lo que os dé la gana con ellos? Archivo, descargar como y nos da un montón de opciones. Podemos descargarlo en formato Microsoft Excel, podemos descargar para OpenOffice, en PDF, en formato HTML. Vale, esto es por ejemplo un cuestionario. Eh, saber de dónde son. Eh, y veis, aquí por ejemplo he creado secciones. Ir a la siguiente sección... Valoración, esta es la opción de, de respuesta lineal y bueno, pues aquí creé diferentes secciones y sí que jugué con, por ejemplo, si has hecho el curso iba a una sección, si no había hecho el curso iba a otra sección diferente. Valora los contenidos del curso, veis otro tipo de matriz, en este caso, bueno, pues con cuatro elementos uh, y cuatro estilos de valoración y luego todo esto nos da unos uh, resultados. Que, veis, en el caso de las matrices, pues nos crea este tipo de tablas, ¿vale? Que luego, de una forma muy sencilla, podemos valorar los, los resultados. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y puedes decidir el contenido de los próximos vídeos dejándolo en los comentarios o escribiéndome a través del blog InmersionTIC.es. Estaré encantado de crear nuevos contenidos.